¿Cómo va con el tema de la investigación? Eh? No, no, no, no, no, no. <risa> <risa> Oye, Epson, tranquilo. Pe. Me dice si se me escribe dice se me escribe el Vamos a buscar con esto que viene a ver internet. No ¿Eso se encontró la factura conformada? ¿La baja? Ahí, ahí, ahí le envió al grupo del WhatsApp. ¿El WhatsApp? Vamos a cheque el internet al link. ¿Así? Yo no puedo usar el WhatsApp ahora. Ah, con el de WhatsApp. Epson. Epson. Ya se equivocaba a bajar la imagen. No creo que la abra de formato para que la ¿eh? Sí he descargado la imagen, pero eh, no puedo compartirla para, para imprimir. ya esta que la tengo a la vista ya está pero está recortada pero no hice conformada adentro oye pero ahí este con este factura conformada con se sí, quita, pero para para para cortar y pegarla dice bajó una peste Epson Epson me escuchas sí te escucho eso tu internet está mejor? Sí, no. De donde se ha bajado te mete en la página hay una que dice factura conformada que tiene el rótulo arriba pues. esa no tiene el rótulo arriba internet tampoco que se quiere ir imprímelo no porque con la impresora pasa todo lo puedes imprimir imprímelo sí, sí, por favor pero, eh, pero, pero no pero que le saque completa porque ay, recortada el encabezado no tiene no dice factura no dice no dice factura conformada. Ay, ay, ay. Que salga el título. Ajá. Claro, claro. Ve. Ya, claro ajá. La, oye, también, pero hay también con cláusulas especiales. ¿Cómo vamos a hacer? Ya, mira, Vamos, mi La más simple, la más simple. No, la, la, la que abajo también, porque especifica las cuotas, ¿ya? Y, y, y ahí también te para que firmes, ve. Eh, 360 y 90 días. Quiere decir que la, la, la, esa apuntura conformada la mitad, o sea, 1050, ¿no? 1050 va a ser pagada en la factura conformada. O sea, en tres armadas. Y ahí o sea, está 350, la factura. 350, 350, 350. ¿Me entiendes? Y ahí ¿Ya? está así. la factura conformada, claro, viste? Así va a estar estructurada. Y, y los otros, lo otro, 1050 es como un pagaré. Hay que bajar un pagaré. Ahí te deja más chévere. ¿eh? Este está mejor, mirá. Eh, ahí está. Ahí está bonita, ¿ves? Ahí está. ¿te acuerdas? Sí, ya. sí, sí. Ya está más elegante. Más completo también. Ajá, 301, ya. Ya. Ya está más completo. Nombre del comprobante. Ya de está, está llenando no está en ¿eh? el Ya la buscando, Nombre del de... comprobante de pago. Ya, acá la tengo para que a ver, a la ver, ver. A ver, supermercados, Orión, SAC, con ruptal, en la calle, Libertad, 458, pibre, emitir una factura, del número 163 con fecha 23 de 14, importe, 2007, el doctor Acabas Morita. de leer el número de la factura, creo, Guillermo. Sí, número del comprobante de pago, ya, es, debe ser, eh, emite la, la factura, pero no, número 163. ¿no? Ah, ¿qué número, qué número? Sí, entonces, eh, el 20 de ahí. factura número 163. Lugar sí, de emisión de pago. Ya, lugar de emisión es en, en Piura, en la calle Libertad, ¿cuánto es en Piura? ¿Piura, sí. más que... piura, ya. piura, lugar de emisión es Piura. Ya, ya. Fecha de emisión es el 12 y el 3 del 14. Eso. 12 12 12, 12 de, de 12 del 3 de 14 12 del, 6, del 3 de 3 13 13 3 13 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 14 ya moneda disponible moneda y porte ya este es 1200 no es que 1550 1550 la técnica doctora estoy con esa obra de Claro, todo lo que hay que está como MacPack te le da vueltas, los dos como otra moneda de todo. 1050, ¿no? Sí, sí, 50, uh -huh. 50, oh, 50. 1050. 1050. Ya. 1050, 1050. No, no, 1050. Ajá. Punto, punto cero cero ya. Ya. Este, ya la, pri, ya. Las la, la primera cuota el monto es $1,350 $350 ¿350? $350, perdón viene en billetes $350 las tres cuotas son $350 vamos a hacer si ustedes yes ustedes chica, el mismo chica. monto, ¿no? A para que entre. Uh -huh. ya Copy a tres veces. Vencimiento. Ya fecha de vencimiento, o sea, este una es en, en abril, mayo y junio. Son tres. Uh -huh. Abril, mayo y junio. Igual le pone 12 de abril, 12, 12, 12, de abril no, 12 de abril, 12 de mayo y 12 de junio del uh -huh. 2014. ¿Qué nah. de 2014. La primera es al, al 12 de abril. Del mismo año, ¿no? Sí, sí, el sí, 12 de abril. 12 del 4 de 2014. Copie y le vas cambiando más que el mes nomás. Lo, a los tres, copio lo mismo, el y el mes. De forma correlativa. Sí. Ya. ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a la descripción de la mercadería, ve. de este, 10 sacos de arroz. Eh, ya no, mamá. <ríe> 10 sacos Pero, de arroz. ¿Qué dice ahí que le están dando? Pues? ¿Ah? ¿No dice no específica la mercadería? No, no, Tú tienes, tienes que hacer Ay. la ñanga ve. Tú pones arroz, güey, como, como es un supermercado, Orión Sac. El supermercado feo. son este, arroz, azúcar. Bueno, claro, 10 de café, arroz. arroz, azúcar. Abaste, abaste. 10 sacos de arroz y puto, no te das problema. 10 sacos de Ajá. arroz. Ya, acá que usted. que enredarnos. 10 sacos de arroz o 20 sacos de arroz. Listo, 10 sacos de arroz extra. Arroz extra pachancho. Chancho. Paisana. Ay, ya, ¿Está, Ya ¿qué más? Extra, va una Ya pone 20, sacos. Ya. Luego de ahí, ¿qué más? Precio, valor de venta total. Ya. Mil, mil este, mil, mil cincuenta. Mil cincuenta es el precio total de los 10 sacos. Claro, siempre sí, es, es un que... ¿no? Es No tenemos precios, eso sí. Estoy no, es, no, Ñanga, doma, en mi teléfono. No, en Yanga, don Mapo. Estamos en 2014, fue chido. Claro, es en referencial. Caso, ya, pero escúchame tú, una cosa que estoy viendo. Precio de venta total. Se supone que, eh, claro. Y si se. Que... Ya, pone 50 sacos. No, pone más que 10, don Diez 10 sacos. Ya. Está bien, 10 sacos. Los, oh. otros, los, otros, 20, los otros 10 sacos. Ya ha sido cancelado con el pagarete. Pues. En su origen ah, ha sido un Muy bien, muy bien. La mitad, la mitad ya ha sido pagado. Pues. Entonces, hay que poner acá la otra mercadería que falta para la mitad. Pues. ¿No? Porque acá deciden, que... claro. Pues. Sí, sí. En ese sentido, ¿no? Para no confundirnos. Dime, ¿esta parte de valor unitario se pone la de un saco? Sí, sí, no, no, no. Claro, claro. Sí, valor unitario en la de un saco. Y de ahí pones el valor de los 10. El, el valor unitario. Este divide este, 105, sol, 105 soles cada saco. 105 cada saco. Ay, te cara. está preguntando ajá, si ajá. es que se pone el monto de un de un saco. Ahí dice P valor unitario. Ajá, sí, pues eso es lo que quería que le responda. Ajá. Ay, ya, 105 soles, otra estás contadora. Te, te, te contador, ¿eh? para costando el billete. Y a su marido de cobrar le cuenta la dieta. Mi, cuenta la ya está. Sí. La no vacuna. ¿eh? A ver, <risa> 1.050 soles. ¿Está bien? No, no, al revés es. 1.050 y 00 soles, pide a las soles. Ponle Oye, por y... la fecha 2012 no era nuevo sol? No, no va con. Y no le va con. Se vale con. Y y 00 ahora sí. Listo. Y... Ya. ¿Qué me decía otro no así? que por la fecha, por 2014, no eran nuevos posts? No, no, no te preocupes tú. No le pones a dar un ya A este, pone ¿A quién? 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, <risa> Ah. Chico 5, acá ya, chévere. Valores de mi va. arriba, ahí. arriba. Arriba, arriba, lo que te iba a decir, arriba va. Tú lo pones nervioso, déjense el muchacho. Ya, acá, a ver, ya, acá no, ya, acá pones, eh, acá pones 1050. 50. Acá, en este recuadro. acá, acá en el ¿En cuál recuadro. ¿Un Si Siguiendo el precio de venta total, ahí está. Cuando está el precio sanitario, ahí es el total, pues ahí va. Eso, 1050, va acá. Ahí, ahí, ay, ay. Ay, pero es lo máximo. ¿eh? La no reemplazando como cuando ahora. Así como incentivas, ¿no? A la chamba. Ah, sí, va a ser. Si no, ¿cómo? En tu casa también, ¿cómo te dice tu papi? Tu papi dice mi reina, mi diosa. Y tú te vas, y te quitas y ya no sabes qué hacer. Tu madre, este, <ríe> <ilustró> ese <ríe> artista de cine, oye! ¿Cómo habrá sido <ríe> chivolo, este bandido? <ríe> le, le, mi reina, mi mami, se derrite. Se aplica, papi, ¿qué te hago? Te sirvo. le está, está diciendo rin... viejo a Guillermo, ya. Así tengo, te chora, pues, y le voy a consentir por esta vez, la próxima la parcha. <ríe> No, otro era convencimiento. ¿Por qué parcho? un parcho? Ya. Luego Me de. Hay ahí. mucho flor, apúrate, vamos a trabajar. Ya estamos trabajando, todo bien, en el Ya, en... Quiero dormir temprano, dijeron. Ya. Monto total ay, que ay, de pago. Ay, y qué este título de valor representa. Ya, pero acá, monto total va a pagar todos. tres armadas para a pagar todos. ¿no? Monto total de pago. Y qué este título de valor Representa. Aquí hay que escribir. Ya, a ver, el monto total es 1.050. Claro. Y ahí en letras, en letras y números, P, me equivoco. Ay, ahí más abajito, ahí. Sí. Estaba en la peche, estaba ahí, como dice que no estaba. Ya no, le decía sí, mandé. Sí a lavar los platos sí. a pecho No, Guillermo Guilherme Guillermo. es Guilherme? Guilherme, vamos a Guilherme, con Guilherme, son, acá dice son ya, No, bajito, ¿no, ¿sí, 1050. cincuenta letras, pide letras de Claro, son o El sea, profesor lanzó un modelo, acá lo tengo que lo capturé Ahí, ahí, si sale que está igual Esa, esa, esa factura está igual que el profesor planteó voy a voy a poder mi capítulo para no pensar empezar eh eh che te nada te lavé todavía ya yeah. ya yeah. Que hace el mérito, Pechete. Pechete tiene otra estrategia, bro. Otra estrategia. Él no dice mi reina, mi diosa, nada. Él lava los platos, plancha, todo y su mujer se de ruta. Sí, Guillermo. Sí, Guillermo. <risa> todo ¿Sí? lo que hace Guillermo. Bien, bien, Guillermo. Se la, se la sabe todas. Ah. Aquí está, ¿no? ya. Yeah. Más, más intereses de tasa, no hay intereses de tasa, ¿no es cierto? Pero sí. pone, ¿no? O indica. Sí. ¿Indica algún interés de tasa, Guillermo? No, no. A ver, estoy viendo. estoy viendo acá. Ya, está bien lo que están haciendo. Se pues ponía el monto de números, ¿no? Y abajo en letras, donde dice somos en letras. Ya. Ya. El número, la fecha, la moneda. Ya. Arriba está la cuota. Se pactó intereses, no se pactó. No, no hay intereses, no hay nada. nada elaborar, no, el pagaré. Una no, raíz. No, no, no ya. Este, después, este denominación de la factura. Factura conformada, ¿eh? Ahí este, ya. Él tiene este abajo. Fiador no tenemos. Una foto, ¿no? ¿Cuenta de evitar en el banco? Ya, en, en, en el banco sí no hecho sí, ni una figura, amiga. Sí, ni lo ponga. ¿Sale? ¿Se el, puede el, poner, don Guillermo? No, pero te a meter, no, no dice acá, no, tape, no dice. En el documento no lo no dice. No, ni lo ponga. Vendedor, emitente. No, bueno. ven, ven, vendedores... ¿Orión? Eso sí. ¿Qué dice? Ya, Vendedor, emitente, claro, ¿no? ¿quién emite? La La de, de, supermercados, ¿sí? orión, supermercados Orión Supermercados Orión Supermercados Orión claro Siempre ¿sí? trabaja en Supermercados Orión Orión Sac y donde dice de ahí, ahí dice sí su RUC No, Guillermo, ahí tiene su RUC A ver, Ya, ya. Acá no me aval no y nada, ¿no? Ya. Acá lo voy a agrandar, espérate. No se puede ver en muy chiquito acá. Acá lo de hablamos, acá. Rook, le ponemos acá, ¿no? Donde dice NI, sí. Sí, sí. Debajo de debajo del vendedor. El, ahí ponen el rock. El rock, el rock de.. 270 este de, 34 3. No, no, el rock del. de, de, Orión, de Orión, pues. ¿Cuál es el que no me lo he dicho? 270 34 45 3. Ah, sí, doctor, usted parece notario. ¿ya? Es 440. Ajá, 440 5 3. Exacto, así va. ¿Sí? Su domicilio es la libertad 45 estructura. Ajá. Calle de la Libertad, cuatro, cinco, El nombre de su representante, hay que ponerle... El... ¿Vale Calle de la Libertad. La el... Calle de la Libertad, 458 cinco, ocho, el... representante legal le que ponerle Guillermo. Saco largo ahí. Le cae. Que ya lo conoce. Hay que poner. Hay que poner <risa> yo, mire, jita, él sabe, yo tengo todo largo. Brazo largo, saco largo. Brazo, ya, Guillermo, dice que vamos a molestar bien, no. cállate. Oye, librinoso. <risa> ya largo. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Quién es el representante? Ya, te, ¿no? Guillermo del Saco Largo. Monroy, la cenicita, hermano. Guillermo. Sacolargo. ¿no? Está. <risa> está, está bonito, está bonito. Eso <risa> es apellido, apellido, su apellido, su apellido compuesto. Ay, qué jodida, de verdad lo has puesto, Guillermo, saco largo? <risa> es Eso apellido compuesto. Está bueno, está bueno. ¿Vaya? Ponle rayitas, sacolar, para que sea compuesto. No le pongo la firma. Ahí hay la rayita, la rayita. Y ahorita la rayita. Te gusta, te gusta la rayita. Te gusta la rayita, <ríe> no. Hierbo, querés. Hierro del sacolado. Oye, vi que interesante. La firma, ve. ¿Quién firma. Ya, ahorita, pues. Ahora acá este, este no es fiador, no es aval, no hay esas cosas, no han nombrado. Y acá el costo, ¿cómo rellenamos? O sí. Sea, Ahí va. Arriba, Guillermo, el comprador de depositario. Ahí va el... Que va a pagar. Ya. comprador de depositario. Ahí, a, ahí acá, Carlos acá bajito, es el nombre del comprador de depositario. depositario. Carlos Celia Mores. Ahí está, ahí está la firma, está bonita esa firma. Sí, se te la... tu... Está, está, está. Sí. Sí, aquí, bien aquí. <risa> está buena esa firma. ¿sí, no? Bien aquí. Pero, pero, pero, se me ha, apa... todo se me ha variado. <risa> Tú sí tiras, ¿ah? Cómputo, bien, bien. Sí, pero no sé qué no sí. falta de elaborar el padre, ¿no? Ya, ya él debía estar avanzando con el pagaría. La totala... Fanta. Acá no, al la, no. la, lado izquierdo Ajá. falta todavía completar. Ah. El comprador depositario. Ya. ¿Qué falta? ¿A qué vamos a poner? Al nombre de la Carlos. ¿Quién es el comprador Carlos? depositario? Carlos Elia More Claro. Qué pesado ese lunes, ¿no? Sí, el con la apura, no, no, con uno suficiente pero quiere tres, ya. Sí, pues. Yeah. Sí, bueno. sí, te la viendo sus noticieros, tranquilo, la más. <ríe> Justo te iba a decir eso. <ríe> pero, los datos para no estar viendo policiales, nada. Pero, pero no le, nadie le gana al tributario, ¿ah? ¿eh? Al tributario no le gana de nadie, ¿sí? Oye, sí, pero el tributario se ha vengado con cada uno, cada dos, ¿no? Sí. Ah, no ha calificado tan alto. Bien, ¿Ya están colgadas las notas? Sí, ya están colgadas las notas. Vega, ¿no viste que pidió? Dice que le había puesto 12. Ah, pero nosotros no tenemos tan malas notas. No, yo no tengo malas notas, pero ciertas personas sí me han dicho. Me han calificado bajo. Man. Es que obviamente si no participan, quieren que les pongan notas de... No, no, pero les ha puesto 12, dice. Sí, mi 13 presento presentó trabajos, creo. Ya, este, ¿qué nombre? ¿El nombre del representante? Carlos Elías More, Mirta. Carlos Elías, Elías More. Mierda. Él es el comprador. Ya. Él inclusive tiene su RUC también, ¿no? Tiene su RUC. Entonces es RUC. Y tiene que hacerle su firma y al costado tiene que llenar El número ahí. de RUC dice. Acá dice Razón Social. Es del comercio P de supermercados Solión SAR. No, este es el comprador. Entonces hay que acá, acá, bajo. acá, al final, final abajo, del, al, bajo, al final, donde está de costado, ahí tiene que ir en los campos. ¿Qué parte, Guillermo? ¿La parte abajo. La, mira mira, la, mira la, la factura al lado izquierdo, abajo. Ahí, para campos, tiene que ir en y ahí, ahí el el fiador, la parte del fiador o ¿no? razón social de la empresa. Pero no tiene fiadores aquí. No, fiador. ahí, ahí, ahí va la, los datos del comprador, Guillermo. Ahí no va el comprador, no va la empresa. Pero y la parte de arriba, ¿qué dice? Mira arriba, dice comprador. Ya, el comprador depositario. Pero aquí en la empresa que está, está la razón social de la empresa. Pero arriba ya sí. no está abriendo. Ahí va los datos del comprador. No, acá, acá abajo, no. Fíjate, el eh, profesor, que favor, ¿qué ha mandado? que ha la mandado en la de clase? el que ha de mandado en la de clase? Vas a ver, yo lo tengo acá, le saco fotos. Todavía. Lo tengo acá, y ahí sí bien claro. Ahí lo he llenado, dice, dice, distribuidora, distribuidora. Si ¿Sí llamamos acá, al doctor. Y mira, acá, pero acá abajo, veis, va la distribuidora. Me. Sí, sí, puedes preguntarle, si no... Para no tener dudas, él responde. De paso que ayudamos al resto también. Porque mira, acá dice, en el modelo que yo tengo acá, Guillermo dice, datos del comprador o adquiriente. Que si acá, ese en la que el profesor ha colgado, es, es casi similar a esta. ¿ve? Y acá dice, ve, ahí donde va este lugar... Y acá mira, te voy a mostrar, social. te voy a mostrar ya. Pero la que no estamos sea. llenando es justo, es justo el, la que estamos, la del modelo que estoy viendo. Claro. Mira, ¿ves? Acá claro, mira bien. lo que dice, datos del comprador o adquiriente. Y es el mismo claro, modelo okay. que ahorita estamos haciendo. Ajá. Ah. Pe, pe, ahí va donde está la raya más a la izquierda. No, acá va? donde está la raya. Ahí, firma, ahí, pero acá ahí estos va, pe. datos es de los datos del comprador o adquiriente. No. Acá, claro, igualito ya. que el de la derecha. Acá claro. dice, acá dice, arriba es el que roja, ese comprador, que más? O adquiriente. Ya, pero ahí tienes que llenar, ahí. Ya, pero acá, en estas tres chiquitas. Esos son los datos de, de la empresa que te ha vendido, en este caso, es No, Guille, no. esas cositas que dicen aquí: nombre, nombre, DNI, todo eso. Nombre, razón. A, es el a, comprador. A esos, Tiene roca el, el comprador. Aquí? Son los datos del comprador o claro. Acaba de firmar el comprador o aquí. Ah, así es. Exacto. Porque el documento en sí le pertenece pues, al vendedor, claro. al, al, al dueño del, del, del título valor. Exacto, orión. orión ¿por qué? ¿Qué es Orión? ¿Para qué va a firmar él entonces ahí en la factura? Claro. A, acá hay que llenar los datos del comprador. Ahí está bien, Jackie, lo que está haciendo. Uh -huh. Donde dice DNI y su RUC. Porque también tiene RUC el caballero. ¿Y a qué número de RUC es este, Manolito? Es Cuida, ¿no? Esto, chicos, una pregunta. Díganme el número del RUC. Hola, una Hola. pregunta. Todas este, las tienen una, una la preguntita, 100. ¿Por qué me escuchan, por favor. ¿Guillermo? Sí, sí, a ver. El, no, te quiero preguntar 40, 50. Uh -huh. Es un ratito que, que Mónica está preguntando. Sí, quiero problema? preguntar algo porque las facturas siempre tienen este tres eh, tres papeles, que sé yo que dice el adquiriente, el usuario, el emisorio, o sea, el adquiriente el usuario, el emisorio nacional. Pero sí, ese, yo no ese, ese, ya, ese el, todavía no he preguntado, todavía no <risas> he preguntado nada. La pregunta es: el profesor va a preguntar si nos pregunta, vamos a tener que mencionarlos en cualquier, en cualquier momento. Así es que ya. antes que nos pregunten, hay que ponerlo. Ya, nada más. Escucha, ya. Carlos Elías, estamos de llenando, estamos llenando en la no, en la Ron, fatura, para que no se olviden. Ya, 20, 30, 40, 50. La factura yes, conformada no yes, lleva yes, eso, güey. eso, güey. 100, 100. 100. Adelante, ponlo ¿Cómo? cero. ¿Cómo no lo llevar? ¿Y cómo, su... cómo deja constancia? Oye, te quiero conformar un título valor. <ríe> okay. 20. el título de valor. ¿Hay todo okay Ok. No hay sí. los valores fue bueno. No, pero sí se le, saca, se le puede sacar copias según ¿A el has dicho. No, claro, no, sacar 50 no copias. No si está. Ajá, de repente no lo he no más sería tres copias, No, no, no, pero. Es no hacer. es lo que te he dicho, pero sí te saca copia, ¿ah? ¿eh? O sea. Sí, sí, sí, saca sí, copia. Domicilio. Si quiere, Calle Lima, 123 Piura. Es para comerciales así. Calle dice, Lima, 123 Pura. Yes. Yeah. Peché. Sí. ¿Y ¿Quién es la persona que estaba mandando en la mañana las fotos al Grupo de Derecho de Estado? ¿eh? La verdad que ni sé, hermano, no sé. ¿Por qué? qué? ha pasado? ¿Tú estás no, en otro grupo? ¿Tiene algún representante o no? Claro, hay que ponerle no, un representante. cualquier no. ¿no? no, pues, representante? Es que es que es que... Porque también, como comprador, no, trabaja por una empresa. Ya. Puede no, ser no, no, eh, no wow. un macro. O no, no, pongo almacenes, permacenes, almacenes, almacenes, pero almacenes. Hay macro. ahí pues. ¿Para qué nos hacemos? Buenos días. Ay, qué chistoso. Sí o no? Ya. no. Distribuidora, distribuidora, no sé. Distribuidora Peche con el.